Allí le leeremos en el momento adecuado, ¿no? le leeremos su eh, comentario, le leeremos su respuesta a la pregunta que hacemos en el día de hoy. Esto es de mañana por Telenor, Canal 10. Gobierno, endurece medidas contra Haití. ¿Eh? Señores, el gobierno dominicano anunció nuevas medidas para frenar la migración haitiana tras los últimos acontecimientos ocurridos en esa nación en los últimos días, que se ha visto afectada por un aumento considerable de la violencia armada. Frente a ese contexto, de este lado de la hispaniola, el gobierno dominicano ha robustecido las medidas migratorias a fin de evitar que esas pandillas penetren la línea fronteriza, donde añadieron más de mil millones a lo más de 10.000 que la patrulla. 3.000 militares a los más de 10.000 que la patrulla. Estamos hablando de 13.000 13. 13 militares. Se definió en sesión permanente, se aprobó auditar los más de 200.000 inscritos en el Plan Nacional de Regulación realizado en el gobierno anterior, a fin de ver quién califica para residir en República Dominicana. Además, el gobierno instalará 38 oficinas en el territorio nacional para identificar a todos los ciudadanos extranjeros por la medida más drástica eh, anunciada la noche del miércoles, es que en los hospitales del país solo se atenderán a inmigrantes ilegales en casos de emergencia. Bien, vamos a ver. Vamos a ver las declaraciones de chu vázquez que están acá. Establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros. Tercero, organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Cuarto, limitar solo en caso de emergencia, el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales. Los objetivos de las medidas adoptadas son las siguientes. Primero, garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios del país. Segundo, asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios. Tercero, disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio cuarto incrementar la seguridad ciudadana impidiendo la penetración a nuestro territorio de grupos criminales bien bien eh, Carolina bueno la verdad es que la amado amigos televidentes la situación que estamos viendo o el nivel de intensidad, porque hace tiempo ya que viene eh, así, eh, todo el asunto de la inestabilidad, y sumarle a esto el empoderamiento que han eh, tenido las bandas delincuenciales, que es una de las cosas que más preocupa, que estaban un tanto aplacadas, pero que han resurgido al punto de decirle al el primer ministro que está ahí, que si no de, de mí, dimite del cargo, pues habrá sangre. Le están diciendo, si no dejas el puesto, si no dejas el cargo, pues sabes lo que te va a pasar la república dominicana eh, ha tomado estas medidas que ustedes bien han escuchado que citaba amado en busca de garantizar la seguridad de nuestra nación la seguridad de nuestros ciudadanos en el ámbito de la salud que es una de las que podría causar a algunos sectores o a nivel internacional la restricción el limitar a las emergencias a los ciudadanos haitianos eh, para garantizar que los ciudadanos dominicanos puedan tener ese acceso y el tema del contagio, la circulación de, de una cantidad de haitianos que tenemos muy alta, muy elevada, ilegal en la República Dominicana, la, regula, la regular o inspeccionar, indagar sobre el proceso que se dio en la República Dominicana eh, de la regulación migratoria de haitianos, eh, la... ¿Qué número era Francis? 169-13, eh, que fue en el, en el gobierno de Danilo Medina, este plan de regularización. Entonces, ante todo esto, vemos contundentes iniciativas del gobierno en busca de garantizar la seguridad de nuestra nación, la estabilidad en el sentido que tiene que ver con las bandas criminales que están muy empoderadas y que se entiende que podrían estar en la República Dominicana, eh, la, eh, la suspensión indefinida del visado a estudiantes haitianos o la visas para estudiantes haitianos. De hecho, ellos se han manifestado, se han manifestado en desacuerdo con esta con esta iniciativa, porque ellos entienden que vienen a estudiar, que no vienen a hacerle daño a nadie. Pero el tema es el trasfondo de todo esto. Eh, más allá de la propia realidad que vive Haití y que nosotros tenemos que tomar en consideración y tener cuidado con lo mismo, nosotros tenemos un, un tema histórico. Eh, de invasión, tenemos un tema histórico de luchas, tenemos un tema histórico de confrontación Tenemos un tema histórico eh, de que son dos culturas que son increíblemente distintas Que hemos tenido procesos muy muy difíciles desde nuestra fundación Entonces todo esto sumándole a lo que se está viviendo allá Crea un nivel de tensión importante que conlleva a tomar medidas como las que está tomando el presidente Luis Abinader, no, no es por nada que se toman, o sea, no solo se trata del conflicto que tiene, se trata de esa realidad de hechos históricos que, vi, que, que vivió la República Dominicana y han sido muy válidas todas estas medidas y las que se puedan seguir implementando, agilizar e investigar todo lo que tiene que ver con eh, la, los presuntos delincuentes que estén en el país, de hecho, señores, no sé si lo han visto, ayer salió un video que se ha hecho viral de un... Ciudadano haitiano Diciendo que este territorio le pertenece Que esto es de ellos Y un sinnúmero de sandeses que, que sencillamente tú dices Pero está loco Entonces ¿Dónde viven los dominicanos? ¿De dónde son los dominicanos? Si todo esto es de ellos Si la isla es de ellos Y así como ese que hizo ese video Así hay miles y miles de haitianos Y además la situación que nosotros tenemos Como yo siempre le he dicho Esa invasión mas, eh, pasiva Masiva pero pasiva la cantidad de parturientas haitianas, la cantidad de niños haitianos que nacen en la República Dominicana, señores, la edad de mujeres jóvenes en edad reproductiva que tienen la de haitianas, que tienen la República Dominicana, que no tienen un muchacho, que tienen cuatro, cinco y seis, cuando la mujer dominicana se está limitando a dos. Cuando tú al año, a cinco diez años, pon diez, quince años, que tú haces ese cálculo, nosotros vamos a tener una cantidad de niños y niñas subiendo en nuestro país de niñas teniendo muchos bebés que vamos nos vamos a igualar en población y quizás sobrepasar. Entonces esto es una realidad que se ha dejado de lado eh, de los diferentes gobiernos, no se ha enfrentado de manera eh, fuerte, de manera real las políticas migratorias, señores. Hay que ver cómo están las zonas fronterizas de la República Dominicana, hay que ver el gasto que se va en salud atendiendo parturientas haitianas, atendiendo eh, la salud de los haitianos, la salud es un derecho universal, hay que dársela claro pero nosotros tenemos muchas precariedades nosotros no tenemos ese servicio de salud, los dominicanos, porque tenemos muchas situaciones económicas en los centros hospitalarios, y de esas precariedades económicas y de ese porcentaje que se invierte en salud en, en República Dominicana miles de millones se tienen que ir para dar servicios, que no se le pueden negar, porque es un asunto humano, a los vecinos haitianos, entonces cuando tú tienes toda esta panorámica de cosas, escucha Escuchar eh, senadoras como la señora Fadul, hab, eh, Farideh Raful hablar de que lo que está haciendo el gobierno no está bien con el tema del visado, por ejemplo. Tú dices, pero por Dios, ¿en qué es que está pensando? O sea, no es cualquier cosa. Nosotros tenemos una realidad muy grave e histórica en la República Dominicana con Haití. Gracias, Carolina Francis. Miren, ciertamente que históricamente hemos tenido una tensión y, y ya Respetuoso lo decía... Es también... Y ya lo decía Ángel Loco en uno de sus escritos acerca de la realidad de Haití. Haití fue una nación que si bien es cierto modela en América Latina ser la primera comunidad negra en liberarse y, y proclamar su independencia y formarse como nación en la colonia, siendo colonia francesa y que a los franceses le debió de pagar alto costo esa nación, pero desde su origen, del 1804, se definieron sus diferencias, partiendo de que es declarada la única nación negra, donde el, ne el blanco o el mulato no encajaba. Hasta nuestros días, la Constitución, basta con que usted la lea y va a encontrar rasgos de ese, de ese problema racial que de este lado nunca fue un problema y no lo han querido achacar a nosotros. Porque de lo que más hemos tenido, hasta dictadores negros con descendencias. Lili, ¿qué te puede decir? Trujillo era descendiente. Y nunca ha sido un problema. Luperón. Blanco, mulatos, negros. Luperón. también. Luperón. ¿Y quién es para nosotros Luperón? ¿Eh? Eso ha sido problema de este lado. Eso hay que desmitificarlo en el pueblo, que se ha dejado enganchar por un grupo de una oligarquía pagada de este lado por aquellos que han sabido manejar esas relaciones internacionales con mayor en, en, empeño solo en crear situaciones para que República Dominicana lo mantengan atado de pies y manos. Llegó el momento de desatarse, bien hecho por Luis Abinader. Mire, señores, me engranojo. Nunca, después de una vida democrática y republicana, habíamos tenido una autodeterminación sobre la protección de la República Dominicana y nuestra frontera. No se trata solamente del tema económico. No se trata del tema, del tema económico. Es preservar la integridad nacional de este lado. ¿Y quién le ha dicho esto, carajos, que se han instalado ahí en Haití, que no, no son el producto de la elección democrática, porque ni presidente tienen, porque lo mataron hace dos meses, para que, tengan, para que estén hablando en la forma que se está expresando el ministro, en una franca provocación. Yo, yo creo que Pacheco, el presidente de la Cámara, tiene razón. El presidente Abinader hoy debe de estar procurando proteger a la a nuestros ciudadanos diplomáticos que están allá apostados en la embajada, llamarlo y llamar a consulta al diplomático de Haití que todavía se lo permitimos pero no tiene legitimidad porque simplemente lo que se trata es de, de conservar una imagen de un Estado conformado, pero lamentablemente la realidad es otra. Allí no hay quien dirija, allí no hay quien tome una decisión certera que no sea extridente y que no resulte peligrosa para nosotros. Yo creo que Luis Abinader, el gobierno de Luis Abinader, con quien compartimos todas y cada una de esas medidas, que son más que, que certeras porque nunca se había tomado en serio la situación por la que pudiera, pudiera estar pasando República Dominicana en un, estadillo, en un estallido peor de lo que se inventaron en el gobierno de Danilo que dio paso a un tal reglamento de contingencia migratoria que no era más que la provocación que se iba a dar, que ya se dio y que está padeciendo Haití que bien, es de gracias provocación. Francia. Gracias, Francia. Estoy mira, de acuerdo con todas las medidas. Cuidado, cuidado, porque veo que hay un sesgo en el tema humanitario. Y digo que hay un sesgo porque las medidas, si bien son correctas, son hechas por el presidente de la República Dominicana, que es quien nos representa a nosotros desde el punto de vista de ese... Me, ese, ese mecanismo de la representación popular lo elegimos para eso. Eh, pero pudieran haber aquí algunas medidas populistas que no sean adecuadas. Por ejemplo, tú no puedes pretender mandarle a todos los ilegales que hay aquí, pues si, si fueran 20, yo te digo, bueno, debieron estar en su país ya hace tiempo pero estamos hablando de miles de haitianos ilegales en la República Dominicana. Si usted sale a buscarlo todo y vuelve y le, y le mete ese, esa gente Haití, usted no sabe lo que pudiera desatar. Además, desde Digo, la el de no están planteadas no, no, ahora no. mismo. En estos casos de humanitarios no se... Pero no es eso así. lo que está planteando el presidente. No, se limita. No, no, no. Oye lo que está diciendo... Uh -huh auditar los más de 200 mil inscritos en el plan, ya. cuando tú auditas ¿qué es lo que tú buscas? Bueno, regularizar claro. y la regularización que significa sacarlo de este país entonces no me venga a mí con eufemismo no me venga a mí con eufemismo tú, le, tú leíste ahí que dijo, esto no es un asunto entre lo económico está y bien, seguridad nacional está bien, está pero, la eso, seguridad pero nacional. eso tiene que pero, ver con ay. nosotros con el país, con la, con la República Dominicana, con el comercio dominicano, que es voraz el empresario dominicano es voraz bueno, y solamente piensa en su cuarto. Le y le gustaría tener a ciertos a niveles domicilio. de apertura con la finalidad de seguir haciendo negocio porque al capital solo le interesa su capital. Yo lo he dicho mil veces aquí, el capital no tiene patria, la patria del capital es donde haga más capital, punto. Ahora, yo lo que digo es, estas medidas, si bien es cierto que usted puede auditar y puede, pero usted... Si va a regularizar, la regularización significa mandarlo para allá. Entonces, en medio de esa crisis, tú no, le, tú no puedes mandar 10.0 si gente para allá. ¿Me entienden qué es lo que le quiero decir? Y pudiera incluso pero la perdón, República Dominicana. Se ha de eso, amado. ¿Eh? No, no se ha hablado de eso. Sí, pero se ha planteado aquí regularizar, señores. No, cuando tú qué. hablas, óyeme, cuando tú hablas, cuando tú hablas de auditar el plan nacional de regularización realizado en el gobierno anterior. Tú tienes que decir, tú tienes que aclarar si tú vas a tomar las, las medidas de esa regularización porque cuando tú regularizas, tú tienes que enderezar una situación que está torcida y enderezarla aquí significa mandarlo para allá. Que no me vengan con eufemismo. No, no ni con no, no sea amado, porque es que en ese sentido entonces también se hablaría de los que están ilegales que andan en las calles, que son muchos son y que son muchos. muy fáciles de encontrar. Entonces enfocar, que sea lo del plan de regularización, no, no, no. que se vayan a enviar, además, como que no me parece mira, realmente. Y mira. Bueno. Ahí está, espera, espera, en el espera, déjame terminar la idea. Ahí está en el trasfondo. Frasi, déjame es terminar la irregularidad la idea. con que se Oye, exacto. La medida Punto. más drástica es la medida de salud. de salud. También hay que pensarla. Usted no puede estar recibiendo toda la gente haitiana que tenga problemas de salud en Haití pero sí hay unas circunstancias humanitarias. Y recuerden que la República Dominicana pertenece a una serie de cónclaves y pertenece a una serie de organismos en los cuales nos hemos comprometido con la dignidad humana. Usted no puede dejar una parturienta tirada en la calle que pare en el piso por un asunto de dignidad, por un asunto humanitario. Entonces, hay que tener mucha cuenta porque pudiéramos pasar de buenas medidas, de buenas medidas, pudiéramos pasar a medidas populistas que nos pudieran crear una situación de allá para acá, sobre todo con la comunidad internacional. No me refiero a los, tres, a los tres países que siempre han estado detrás de esto, sino a la comunidad real, a la que realmente piensa en el equilibrio, no en cargarle a una nación, como es el caso de Francia, Estados Unidos, Canadá, que lo que quieren Estados es echarnos el, el, el, el, muerto, el muerto de Haití a nosotros. Eh, indudablemente que hay que pensar en que eso pudiera pasar. Entonces, hay que ser cauto, porque veo veo que hay como mucha alegría en algunas cosas. O sea, hay que ser cauteloso porque este es un tema y en medio de esta crisis que ellos tienen, tú tampoco le puedes echar más leña al fuego. ¿Tú me entiendes? Sí. Ahora. O sea, que tú planteas ah, que no se envíen. No, no, no, no, no, no, no, que no se envíen, no. Que este no es momento para deportaciones, para pensar en okay. eso. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros tenemos cuánto, un millón de haitianos aquí, millón y medio, dos millones, tres, cuatro, cinco, lo que sea. Y están aquí. Le voy a explicar. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que en definitiva, yo lo que estoy mirando, lo que estoy temiendo es al populismo. No es al populismo. Porque muchas eh, medidas se toman en medio de situaciones, en medio de crisis, con la finalidad de caer bonito, con la finalidad de caer bien. Y eso no es bueno en una nación. Sobre todo un presidente que ha mantenido una, una, serie, una serie de medidas que, bueno, medidas no solamente en el tema haitiano, sino en otros aspectos, Mira. ha mantenido, espérate Francis, sí. déjame terminar, qué vaina con este hombre. Dale, dale. No, no, dale tú por imagínate. No, no, ya. Excúsame. Bro. Dale, dale, dale. Eh, quería interactuar contigo, o quiero interactuar contigo y lo voy a hacer. ¿En qué sentido? Las medidas diplomáticas, si es a lo que tú te refieres, están basamentadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda medida que toma un Estado, lo primero es la situación planteada a una relación históricamente tortuosa. Y de un lado, lo que, los que asusan, lo que, que impulsan, esa presión al propio pueblo, que debiendo haber hecho lo que ellos prometieron, que era restablecer Haití en Haití, y que con la excusa de intervención financiera que establece las Naciones Unidas para un Estado fallido, la MINUSTAD debió dejar un avance en la democratización de ese Estado que a los 10 o 12 años que permanecieron, nunca pudieron ponerse de acuerdo. Hoy ha llegado el, el momento en que nosotros veníamos analizando el comportamiento de esa clase internacional que tú mencionas y el comportamiento de un gobierno que pretendía que los Estados Unidos le apoyasen en otra reforma en el 2016, en el 2015, para concretarse en otra reforma en el 20, complaciendo intereses de sectores norteamericanos que siempre han abogado por la unificación, al punto que ayer se despacha el propio inorgánico ministro que debió de estar preso porque es de los principales sospechosos de la muerte de quien fuera su jefe, 48 horas o 14 horas antes de su muerte, y luego se proclama el, el sucesor o ministro. Si eso no le da a entender que este tipo tiene algo que hay que investigar con respecto a la muerte de su, del presidente, se lo dejo de tarea porque no es mi tema. Ahora, el tema es que el presidente no puede ahora, válidamente, tomar estas medidas por protección, por necesidad, ya de las deportaciones se tratará en otro momento, cuando vayan surgiendo, que se descubre lo que nosotros sabemos y hemos denunciado. Aquí cuando se hizo el plan de regularización, era el millón de ciudadanía que buscaba el embajador de entonces, Broster, el que vino con su esposo, que todavía está aquí tratando de cobrar eso, pero no le va a salir porque ya lo hizo. Le, de, le hizo la raya de pizarro a ese grupito. Y me alegro, incluyendo a los Vicini que es el que aupa y esto tiene un, un trasfondo político para mí, lo analizo así, que con esto Luis se, de, se, de, se separa de los Vicini que son los impulsores de la candidatura a presidente de David Collado. Óigame que se lo digo, que fue el que proclamó la binacionalidad en un proyecto binacional de comercio. Y le mando un mensaje directo. Entre comercio y seguridad está primero la seguridad. <coughs> ¿Me están entendiendo? Que a la vez hay una especie de mezcolanza con la política nacional, el tema de Haití. ¿Por qué? Porque todo confluye en el plan económico de sectores norteamericanos con sectores de aquí que han siempre impuesto que el Estado se mantenga atado de pies y manos con esta situación por primera vez se están tomando medidas de un Estado real y no de una colonia haciendo lo que le da la gana con nosotros. Ahora, en la parte humanitaria, ninguna de esas medidas, y yo quiero que me las expliquen, tiende a timar la parte en la que nosotros como Estado no hemos comprometido en todos los cónclaves, como tú decías, sino que aquí se está definiendo una política de protección de fronteras, y sobre todo de soberanía nacional. Y punto. En ese y punto. Mismo sentido, Francis, mira, yo, quiero yo plantear. Espero que él haya saciado su deseo de inenarrable de ser homo loquens permanentemente. Adelante, Carolina. La eh, voy a presentar en pantalla. Eh, las medidas hay de manera precisas, ¿Y qué buscan cada una de ellas? Para que la gente sí. esté eh, en conocimiento de manera clara. ¿Qué busca el gobierno con esto? A propósito de que veo algunos comentarios que, que nos escriben. Mira, te manda a decir, Mira. el primo Henry que está que vaya a buscar tu L200 a la ruta 56, que está de feria. Vamos a ver. Ah, bien. Ahora eh, la cara. primera está medida. Bien. Sí. A Muchas gracias, Henry. Muchas gracias. <risa> a propósito de la feria, Voy fe, a a verla, tuve pasarle la mano. <risa> <risa> aunque sea así. Francia, a ti te queda también ir allá. <risa> sí, verdad? Está en la necesidad. En Pero necesidad mire, alta. Sí, mire, de manera específica y concreta. Se está quejando tu No, no, no jamás, <risa> no. Da, da, da. Eso eh, no mira, primera pañada. medida. Eso no primera pañada. medida. El gobierno auditará el Plan de nacional, nacional de Regularización. Realmente, eh, como decía, no estoy de acuerdo con la, la manera en que Amado lo puede visualizar. No creo que sea para enviar allá, sino es de eh, ver. Eh, Ir a fondo, ¿cómo se hizo en aquel momento? Que hubo muchas irregularidades, tanto del gobierno local como del gobierno haitiano. Gente que claro. no tenía ni nacimiento. ¿Cómo le va usted entonces a legalizar en un país? Correcto. El segundo, establecer 38 oficinas en, territorio, en todo el territorio nacional con el propósito de identificar todos los ciudadanos extranjeros. Perfecto. ¿Dónde están las oficinas de migración de los diferentes pueblos? Hay una por aquí, o vemos la camioneta. Se pero hace, no se siente un se trabajo migratorio es real. La camioneta. La cam no, la camioneta. La más. Camioneta. Eso, eso es, es que discriminatorio, la camioneta. Sí, sí. Es tercero, que... se oye raro, es <risa> discriminatorio. <risa> eh, tercero, organ se organizarán reuniones, escuchen la. amigos televidentes, se organizarán reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obras a inmigrantes. Señores, aquí se habla de un 80-20 de la mano de obra haitiana y dominicana y no se cumple en muchos de los casos y por supuesto en el área de la construcción, eh, agricultura. Es en ese sentido... Es organizar. Eh, limitará con excepción, esta es la parte que, que siento que es un poco sí, es un tanto fuerte por el tema salud. Limitará con excepción eh, los casos de emergencia el acceso a los hospitales. Se está hablando de que se le va a negar salud eh, a un inmigrante, de cualquiera que fuera, en este caso haitiano, por toda la realidad que tenemos. Pero entonces, si un haitiano llega con qué, con un dolor, eh, no, pero que no es grave, se, se va a dejar ahí eh, adolorido. No lo veo eh, realmente correcto. ¿Qué busca este plan? sencillamente esto es lo que busca eh, de manera concreta, eh, los objetivos de esta medida es garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a centros hospitalarios, eso es lo que plantea el gobierno, mi pero el acceso a mi, Estado Pero, mi, pregu pero Estado. mi pregunta es, por eso es que yo digo que hay populismo, en mi esa, pregunta en es, sí. en este momento nosotros tenemos cuántos años teniendo Exacto. una población, Grande de haitianos en el país ¿Cuántos años tenemos en esto? ¿Y qué limitación han tenido Los ciudadanos dominicanos Frente a los inmigrantes Ilegales haitianos Ponle como tú quieras Que eh, no hay equilibrio En el trato en los hospitales O sea, lo que está planteando eso es como si aquí Se le negara una cama A un dominicano para dársela a un haitiano Es lo que está planteando esa en vaina ese sentido, Entonces, sí, pero... óyeme, óyeme eh, Yo lo que estoy viendo es más allá de mis narices porque aquí hay muchísima gente que no mira más allá de sus narices en el tema de la salud sí estamos de acuerdo amado los demás planes como por ejemplo la est establecer oficinas en el territorio nacional no lo veo mal investigar e es indagar que, sobre el, el plan gobierno de regulación no puede hacer todo lo que entienda debe de hacer en su territorio ahora ahora uh -huh. lo que tú no puedes coger y deportar porque la única razón de pero que no de eso se ha es. hablado de deportar amado no, no. no se ha hablado de deportar Decía en ningún el gran momento. el maestro de la política dominicana, Juan Bosch, en política hay cosas que se ven y sí, otras pero... que no. Y las que no se ven son más no, importantes es que de las no, que se no ven. Que se no, tener... no tendría sentido. Se van a tener que sortear esos temas, pero que no son del no. momento inmediato, sino que es en el proceso es, de, es la... de, de, de, de revisión. Traerá una si situación la... de deportación, pero que tendrá entonces una, vaz, una fase ...para hacerlo, porque Por ejemplo, entonces, mira, dice, tú lo vas a regularizar, puede, puede, puede tú lo vas a regularizar... ...Israel, Israel Ajá, Puente, Israel Puente sí. es un ciudadano venezolano ilegal en el país, lo fiscalizamos... ...lo era, lo era... Pérate, no, un ejemplo, espérate, un ejemplo, ...estoy ejemplo. poniendo el ejemplo para sí. no utilizar ningún otro... Eh, mira cómo te está mirando. ...Israel Puente <ríe> es un ciudadano venezolano ilegal en el país, lo vamos a fiscalizar... ...y después que lo fiscalicemos y determinemos que está ilegal en el país... ...que vive en la avenida de eh, Fran Grullón... Eh, casi no, en Inver no en la segunda planta, al lado Amado. de Telenor espérate, <risa> tiene una etapa, hay una fase no se que va lo al entregar, otro, óyeme va a lo ¿qué va a hacer él al otro día? no, óyeme no ahí Pero que acabas de dar pero en ellos el clavo. están regularizando querido... a los venezolanos, que eso fue lo que Chamo me vino a decir, y no es para deportarlos. Sí, sí. Como, como, que ellos sí. lo están regulando. Sí, pero ¿no? óyeme, y no es para y cuando, y cuando determinen no. que están ilegales... Bueno, van a en un momento no. determinado hay que poner ellos, ¿tú orden, tú pero no se habla del momento, Amado, pero no se habla del momento. Ustedes están comprando el elipse del gobierno. Allá ustedes, tómense los años. ¿No tú crees que el gobierno va a hacer en estos momentos de tensión de que mandar a Haitianos para Haití? No. Punto de vista la de, la, exacto, de la Pero que es no, lo que no, dice no. esto, Amado. Tú no, le das esa hombre. visión, ok. No, no, pero lo hombre. que te dice, imagínate tú el gobierno de la República Dominicana, desde el punto de vista diplomático, de, de, de, de relaciones exteriores, humanitario, mandar a haitianos para allá. No no, no, no lo va a hacer. Ya cuando a si menos que esté loco. De relación, el Estado sabe que hay un protocolo claro. que le va a poner en condiciones de que son elegibles para deportación. Eso es una. Eh, entonces, Ahora, uh -huh. ellos tendrán un periodo para regularizarse y se le va a dar. Ahora, ¿cuál es el handicap? Lo que tú dijiste. Haití, de forma aviesa, por esos grupos que están por años intentando de mandar a Haití para acá o de que no haya frontera, es que los alientan a que vinieran familias completas y a donde tú lo decías el punto, de, de la Haitian, la sí. invasión masiva, pasiva, mujeres en edad oh. jóvenes, reproductivas, teniendo 4, 5 y 6 muchachos. Y nosotros va, reproduciéndonos menos ahora. Nosotros que reproduciéndonos que vamos menos. Vamos a la pregunta del día. ¿Cuál es su valoración sobre las medidas tomadas por el gobierno para evitar migración ilegal y cruce de pandillas desde Haití? Ese es el...